ovejas fue a cuidar, fue a cuidar, fue a cuidar En lo alto de una cima él se puso a descansar Y tan solo por diversión, diversión, diversión Gritó ¡Un lobo! ¡Sin dudar! ¡Está aquí el muy bribón! ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Hay un lobo persiguiendo a mis ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír y reír y reír. Todos vienen a ayudar. Y comenzaron a llegar. <risa> no vemos un lobo. Nadia lo reclamó. Las ovejas están bien. ¿Por qué hiciste eso? Fue una broma por diversión. No es un delito. Qué buenos son. <risa>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 ¡Pobres ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo rey. y rey y reír Y una vez más comenzaron a llegar Y al no ver al lobo el reclamo fue fatal ¡No vemos un lobo por ninguna parte! Sin ¡Ovejas están bien! ¡No es justo! ¡Otra vez! ¡Fue una broma por diversión!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 Perdón. Les pido perdón. Prometo que aprendí mi lección. Sí. Dewey, no juegues con tu comida, cariño. ¿Recuerdas lo que te enseñamos? Mi ABC. No. Mi 1, 2, 3. Ah, no, Dewey.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 Al final todo salió muy bien, ¿cierto? Y el lobo se fue y nunca más regresó.